Hola, buenas tardes a todos. Me ha pedido Martín que os grabe este vídeo para explicaros la situación del COVID y daros ánimo. Eh, pues Deciros que ahora en el hospital las cosas son un poco extrañas porque no podemos atender pacientes normalmente porque ahora mismo hay una concentración de enfermos COVID muy alta en el hospital y no se puede sacar al paciente de casa para sentarlo en una lista, en una sala de espera de del hospital y correr el riesgo de que se acabe contaminando aparte tampoco tenemos mucho material de protección pero no os preocupéis por eso porque para cuando hay una cosa de riesgo contamos con material de protección suficiente en el caso de que tengáis que venir yo estoy viendo a algún paciente que me ha avisado porque ha sangrado, o sea que eso no es problema, lo que sí que conviene es que me aviséis con antelación y los teléfonos que tenéis de la consulta no muchas veces vais a encontrar con que no responde nadie porque no estamos por la consulta, nos están repartiendo por otros servicios según necesitemos ayuda. Ahora empezamos en la urgencia y ahora estamos más en la reanimación o en las UCIS para ayudar con las traqueotomías pero... Hablando y quedando un día no hay ningún problema, si alguien está sangrando pues que me lo diga, pero por favor que, que avise, eso de presentarse como antes no, no funciona. Eh, bueno, espero que las cosas vayan mejorando, sí que es muy importante lo que dijo Luisa de que si hay que coger una muestra, en vuestro caso no lo hagan de la nariz, porque meter una torunda en la nariz a través de las lesiones no es la mejor idea, entonces en ese caso... Es eh, mejor cogerla de la garganta, si es posible, habiendo tosido un par de veces antes para intentar que suban virus desde el pulmón, que es donde suelen eh, estar en más cantidad. Y mandaros un abrazo muy fuerte y un beso a todos y que os echo mucho de menos y estoy deseando volver a trabajar normalmente. Hasta luego.